Son los ojos de Ramón. Es el llanto de él está arriba de un árbol. Y son las nueve y media. Y no quiere bajar por allá que a la casa. Ese Ramón, Salomé, no aparece. Esperemos que alguien la haya rescatado. Yo soy Juan David en el carmen de oral tengo nueva casa tengo problemas con los gatos en fin ¡Ah,